Hemos subido subía uno. Está en la habitación, ¿no? Vuelta. Bateo uno, uno. Estoy contigo, uno, dos. Vuelta. uno, Vuelta. Vuelta. Vuelta. Vuelta. Vuelta. Vuelta. la patata. Ahí va, eh. Ya te lo vi... Ya, ya, ya lo ha calificado, ¿no? Me ha flamado, ¿eh? Super lagazo, bro, se me lagué el juego. ¡A la batida a puyos en el aire! Lo voy a 300 de pinto. ¡Cos! Por favor. No sé cuál me ha matado. ¡Ah, vale! ¡Este! ¡Que hago, crea, Chavales, no, guau, chaval. No, voy a hacer no, no, no, no, ouais, de fin, bro. Voy a hacer no, de fin, no, no, no, no. vale, bro. Voy a mil de fin, bro. Mira quién nos mató. Ahí esta Gente, chaval, es malísimo. Bro, bro, <pit familiar> bro, bro, bro, bro, bro. ¿Saben eh, quién nos mató? ¿Saben quién nos mató? Genox Madre mía, cabrón. No, a no, mi me ha matado tanto de 3, pero como no... Claro, pero es no que el Henox está... El X la está. está, está, está, está tío, casi, mali... ¿no? FK sí, también, mano, no, a, uno a FK, Edu, a FK... Vale... También, joder, a ver, pero a mi también me toca a FK... Yo tengo la grabación, bro, le pongo hasta que iba a 1000 de ping y no podía hacer absolutamente nada... Hay gente más mala, ¿no, brother? No veo a la derecha, eh. Vale, lo veo. Eh, creo. me apuntan de la casa, sniper. Yo no. uno. Crackeado el otro. Vuelven. Craqueado Eli, crackeado, Eli. Abatido, Eli, ha batido, Eli. ¿Y el otro? Me dispara otro, me dispara otro, no sé. Más cerca. En la puerta esta. El monte, son dos. Dale, por delante. Sí, lo veo. Por ahí ya. En el muro ya, en el muro ya. El otro es volar! el del aire, ¿no? ¿Eh? No, hombre, ¿qué dices? Me va a matar con una pistola de clavo, brother. Copio ya. Madre mía, ¿para claro que me ha metido? ¿Ha <risa> no. Blanco. Blanco, están ahí dentro de las casas, tú. Tenéis Bobby, chavales. Tengo dos conmigo. Ha uno. ¿Otido Derecha a otro inter, derecha a otro intento Shotgun bitch. Shotgun bitch. Damn, dude, damn. Tiro caja de armamento. Se me no ha llenado oh, de utilidades. Hay gente en banco. Espera, que yo necesito el pantama también. A un payaso. Dejo mis balas aquí. ¿Para abajo? Sí. ¿Estás bien? El otro sí está oh, arriba. Güey. Sí, está a la derecha. Uno. Se me va. ¿Estás para la derecha? Cuidado, que no. Está de arriba solo, ¿no? Sí. ¿Pongo menos? ¿Quieres irle o qué? Sí, yo sea? tengo escopeta el, vale. Mínimo dos Vale, acabo el de meter. uno sí. Arriba, está arriba todavía el azul, bro Lo veo, arriba ver, aquí, aquí, aquí, aquí también, eh En azul también, cuidado, Mario Cuidado, cuidado, cuidado Ah, de azul Vale, bueno Vale, metí la antes Ah, arriba, a la izquierda Buenísima, nos pues vamos a subir a uno Está en la habitación, ¿no? Okay. Abajo conmigo Chico con mortal Hay gente en hospital ¿No es hospital? Pero el edificio de derecha quedaba uno, eh. Sí, ya, ya. Ese no ha saltado ni nada. Sigue ahí. Está campeando. Izquierda. Ahí los que tienen ustedes a izquierda. Ha batido uno, ha batido uno. Aquí. No vale, ahí. Arriba. Derecha, Frank. Hay uno aquí arriba, bro. Joder, La vida, el... arriba, ¿no? de todos lados, loco. Yo me vi para el banco, eh, vale Sí, había uno por izquierda, no más. Llegó, tú lo mataste. No, vengo por izquierda no todavía. Pasta, ¿eh? Déjame de pasta, déjame de pasta. Toma, te lo dejo. Es los tres, tío, no vayas solo. Claro. Si vale el suelo, no vayas. Vamos, vamos, a los tres. Vamos los tres. Disparan de arriba. arriba. ¿No tienes placas, nano? No, ni una, tío. ¡Miren! Estoy contigo, Magic. batió uno, ha dos. No, queda uno por dentro. Me he tuneado. Vale. Me he tuneado, me he me he Te va, te va ya. Te va a pegar derecha. Me dio, sí. <risa> Lutarlos, lutarlos, lutarlos. solo queda uno. Me cargó, escopeta. Ahí, está, está, policía, está ahí, policía, está, mal, está, está ahí. Está ahí, está ahí. Blanco. ¿Lo tenéis? Son, son dos. Son dos, son dos. atrás, atrás. atrás, atrás. atrás. atrás. atrás. con la escopeta. Ah, <risa> Viva la escopeta. No hay dinero, ¿no? Para sí, dos, no, no tiene... Dos. Déjame decirlo. La play no, no. Que, que tener. dejo ahí, tío. Me falta. Bueno, que no tenéis, tío. Vamos a buscar por ahí. Tiene que haber. No me toquéis la polla, tío. Es que quería llegar a las 30. No hay money, bro. Ya looté todo esto. Ahí hay, hay, hay una caja a la derecha. ¿Dónde? no. Arriba. Segunda, pide, sí. Joder. No, no. Arriba de Banco Hola Cuidado Y arriba de Naga también queda gente todavía Por eso aquí nos asoma uno todo el rato ¿eh? Buenísimo bien. Salta la tenaga! ¡Sí! que matar con este tío. Que ¿Tí? era tío. Bueno. Decide sí. de por la riqueza, dale tu mente y tu cuerpo a la sí, sí, sigue por ahí. no perder tu vida, dale tu vida, Cómo no, la remonte, oh. Voy a bajar, a ver. Uf, <risas> ¿qué le pasó al Genoche noche si al karma, bro? Nos mataron al comienzo una vez más, ¿no? Después ya desaparecieron. Nos mataron al principio en tren y se fueron. <laughs>